Hola, hola, hola. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarlos nuevamente aquí, terminando el sábado, comenzando una vez más una conferencia en favor de nuestros amigos que nos siguen vía Facebook Live o también Boris Darmon Canal en YouTube. No olvides, si participas, y si quieres escuchar nuestras conferencias todas las noches a las 7 en punto, hoy estamos comenzando un poquitito antes porque tenemos algunas reuniones después que son necesarias para el trabajo que realizamos desde aquí, desde la finca aquí en Satipo. En realidad, este, me da muchísimo gusto poder participar todas las noches con ustedes y compartir durante esta semana, vamos a trabajar esta semana, acerca de cómo Jesús puede ayudarnos a vivir una vida con sentido. Eh, Algunas de las cosas que eh, tienen relación con Jesús, no necesariamente eh, hablar de Jesús es un tema que hay que hablar después de que vino en María. Jesús es el centro, es la línea de acción de la historia del hombre desde Adán hasta la eternidad. Hasta hoy o hasta la eternidad. Hay un hilo que guía a las personas en su estudio respecto de Cristo, su labor, su función como Hijo de Dios, como Dios, que comienza inmediatamente. Después de que, o sea, hay una función específicamente salvífica que comienza inmediatamente después de la caída del hombre en el pecado. Esta noche vamos a conversar un poco acerca de cómo nosotros podemos aprender de Abel, el hijo de Adán y Eva, cómo nosotros podemos aprender de él la fidelidad y cómo podemos aprender de pasadita, de las emociones para poder hacer de ellas como una herramienta para vivir una vida espiritual. Creo que eso es importantísimo. Estamos comenzando esta noche con este tema y quiero que toda la semana vamos a hablar acerca de personajes donde sus emociones, sus acciones, fruto de su creencia, de su convicción, de su fe en el Creador, en el Jesús que vendría, los movió a conducirse de una manera y por supuesto, algunos de ellos lograron alcanzar la misericordia y otros, como el caso de Caín, no. En la experiencia de Abel, tenemos que nosotros referirnos inmediatamente a sus padres. Dios había creado al hombre y le había dado todas las condiciones para poder vivir en paz, con sabiduría, en equilibrio. La naturaleza estaba totalmente en equilibrio porque la Escritura dice que Dios todo lo que había creado era bueno, pero no solamente era bueno, sino que también era bueno en gran manera. Siendo que Adán y Eva son nuestros padres, este mismo propósito que tenía Dios para Adán y Eva, por supuesto lo era también para sus hijos, es decir, para su descendencia. Si ellos son los primeros habitantes de, este, de esta tierra, entonces, Dios quería lo mismo que para Adán y Eva, lo quería también para nosotros. Adán y Eva tuvieron sus hijos. La historia dice que Adán vivió 930 años. Y como él nació grande, podía tener sus hijos al primer año de nacimiento. Es decir, él fue creado por Dios eh, y él fue creado ya adulto. Y Eva también. Tuvieron un hijo llamado Caín. Parece que Caín tomó las riendas de una vida también de desobediencia como sus padres. Seguramente Adán y Eva les, o le prodigó, o le dio la información que Dios les había dado a ellos respecto de la vida sin pecado y ahora experimentando una vida con el pecado. O sea, después de desobedecer y no creer a Dios y querer jugar a ser Dios, porque eso fue la propuesta de la serpiente, quien estaba siendo un medio por medio del cual, el enemigo de Dios, Lucifer, estaba hablando. Ese juego de querer ser como Dios, de creértelo, lo, lo, lo, como si fuera algo fuera sobrenatural, era justamente el deseo que Satanás eh, impulsó en el corazón de Adán y de Eva. Ellos ya eran a imagen de Dios, pero Satanás siempre trabaja en ese contexto en el cual tú ya tienes la convicción para tergiversar la verdad. Y así fue. Finalmente, eh, conocemos la historia, según la Biblia, Adán y Eva se hicieron vestidos porque después de cometer el pecado, se dieron cuenta de la vergüenza, o se comenzaron a sentir vergüenza de su desnudez. Su intimidad quedó expuesta de una manera, no solamente del uno hacia el otro, pero con otro tipo de pensar, un pensamiento eh, aberrante, que caminaba hacia lo pecaminoso, hacia lo malo, hacia lo concupiscente, ¿no? Entonces, Dios, en su misericordia, les dice que maten un cordero y de, del cuero del cordero les hace una vestimenta. Esto tiene una connotación cristocéntrica, aunque tú no lo has notado de repente, que tú, si eres una persona espiritualmente creada por Dios, con cuerpo, alma, espíritu, habiendo cometido el error de desobedecer a Dios, no creer a Dios, el hombre quedó al descubierto en su concupiscencia, pero aquí podemos ver la misericordia de Dios cubriendo la desnudez para poder conducir la vida de sus hijos por una vida ahora, en una condición distinta, con propensión a la muerte, con propensión al dolor, con propensión a la tristeza, ahora conducirlo pero con una obra maravillosa de misericordia. ¿Y cómo quería Dios enseñarles eso? En primer lugar, la primera enseñanza que Dios le da a Adán y a Eva es que Él hace que se mate un cordero, que simbolizaba al cordero que vendría en el futuro, el Cristo que vendría para cubrir nuestros pecados en la cruz. Para que nosotros fuéramos vistos por Dios, si, si nos acogemos a su perdón, si nos acogemos a su regazo para ser vistos por Dios, el Padre, el Juez, como justos, gracias a la obra salvífica de Cristo por nosotros. Nuestra desnuda concupiscencia quedaba cubierta bajo confesión y reconocimiento de que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, me iba a cubrir de mis pecados y me iba a perdonar. Este concepto está presente en la vestimenta de la piel de un cordero en Adán y en Eva. Pero aquí viene otro hecho importante que es nuestro estudio de esta noche. Dios quiere enseñarle a Adán, a Eva y a sus hijos, cuál es la importancia del sacrificio de ese animal que originalmente había cubierto sus cuerpos concupiscentes, ahora para que sea el símbolo de el derramamiento de sangre que es el único camino para restablecer mi relación con mi creador, el cual ha sido completamente rota en la desobediencia al comer del fruto prohibido. Entonces, Dios intentando enseñar a Adán, además de lo que ya le mostró al hacerle la vestimenta, quería mostrarle ahora que la importancia de ese cordero que cubrió su desnudez, es la muerte y el derramamiento de sangre. Pero esa muerte y derramamiento de sangre solo sería propicio a la persona si es que la persona aceptara públicamente a través del Cordero y el derramamiento de su sangre como un acto eh, redentor, justificatorio para el hombre que había caído en el pecado. Entonces era importante enseñar eso. Entonces Dios le dice, posiblemente a través de sus padres, Adán y Eva, Caín, Abel, por favor, ustedes están labrando la tierra, ustedes tienen productos, están criando animales, yo quiero que ustedes vengan y hagan un sacrificio de un cordero. Entonces, la invitación de Dios para enseñar, para dar clases pedagógicas, espirituales, de la adoración, de la dependencia, del servicio a Dios, de la convicción de que Él es nuestro Dios creador, de que Él nos sustenta mañana, tarde y noche, que Él vive en favor de nosotros tratando de sacarnos de la condición del pecado y acogernos dentro de su regazo, su protección, su piel redentora, utilicemos el lenguaje de la, de la vestimenta de Adán y de Eva y que posiblemente también era la vestimenta de sus hijos ahora, pero ahora venía el sentido del sacrificio, no simplemente matar el cordero y hacer una vestimenta, sino ahora el, la obediencia a la voz de Dios que decía, yo quiero que sacrifiques un cordero, porque ese cordero es el hijo de Dios que vendría en el futuro para salvar al pecador derramando su sangre. ¿Y por qué en un holocausto? Porque ese holocausto simbolizaba la adoración al Creador, la aceptación de que Él es mi Dios, de que Él es mi Creador y que yo debo depender de Él porque la dependencia de Él es un privilegio. No es una, un sometimiento de esclavitud ni de servidumbre, eh, eh, sin pensamiento, sin albedrío. Al contrario, es una elección libre, cosa que Dios les había pedido a Adán y a Eva de no comer el fruto para elegir libremente, vivir bajo la protección y eh, la orientación divina de su creador, ellos no lo hicieron, de la misma manera ahora, sacrificar un cordero, derramar su sangre en un holocausto, simbolizaba la entrega de Cristo derramando su sangre en favor de la raza caída delante del padre. Esa actitud delante del padre era un acto de adoración, era un acto de reconocimiento, que yo podía hacer si es que aceptaba el derramamiento de la sangre de ese cordero. Por eso es que Abel va y saca de su rebaño el mejor cordero. Pero Caín, Caín dijo, "No. Yo puedo darle también de mis frutos. Voy a darle los mejor, los mejores. Voy a traer los mejores frutos y lo voy a poner en un holocausto." Pero Dios no quería que la pedagogía que él quería enseñar o las ordenanzas que él daba las tuvieran que conseguir bajo el capricho o la elección individual de auto salvación. Eso es lo que Caín estaba haciendo. Caín trae frutos de sus sembríos para hacer un sacrificio y Abel trae un cordero para hacer el sacrificio. ¿Quién estaba en lo correcto de, de respecto de la obediencia? Tú me dirás, ah, no, pero Abel, Abel era pastor, pues él tenía ovejas y podía traer de las ovejas. Ah, no, pero él podría haber comprado frutas a su hermano para traer un sacrificio de frutas. Si eso podía haber hecho Abel y hacer que las frutas fueran su sacrificio, Caín lo había hecho o lo iba a hacer también, ¿por qué no Caín podía prestarle o pedirle que le venda o que, que le conceda el mejor cordero para traer también él un sacrificio de cordero? El sacrificio no era el propósito. El propósito era mostrar en el sacrificio el cordero anunciado para el futuro como el redentor, el justificador de la condición pecaminosa del hombre. Hoy queremos aprender eso. Si somos personas espirituales y queremos vivir una vida consecuente, acogidos por la protección divina, si queremos nosotros gozar del privilegio de la dependencia libre, electiva que nosotros hemos elegido para depender de Dios, que es una elección libre y que te da libertad, conoceréis la verdad, Dios hará libre, eso dijo Jesús. Entonces, el elegir hacer un cordero como parte del sacrificio, derramar su sangre, era liberarse de la condición pecaminosa que tenía. Tanto Abel como Caín tenían la oportunidad, pero él no quería ser liberado por el cordero que derrama su sangre en el holocausto. Él quería ser liberado por sus propias convicciones, quería ser liberado por su propia manera de ser liberado. A él no le interesaba el cordero, no le interesaba el sacrificio, no le interesaba la sangre. Él quería hacer lo que a él le parecía bien. Y eso es justamente lo que le pasó a Adán y a Eva. Ellos tomaron el camino equivocado. ¿Por qué? Porque ellos creían que debían tomar la condición que le mostraba el enemigo a través de la serpiente de ser como dioses. Si comes el fruto, sabe Dios que vas a ser como Dios y vas a saber el bien y el mal. Ah, yo quisiera hacer eso. Ah, no me importa lo que Dios me dijo. Él me dijo que no puedo comer. Yo voy a comer. Y esa elección te convierte en un esclavo de la condición pecaminosa a la cual Satanás nos ha llevado a todos. Caín lo sabía. Él entendía eso. Abel también. ¿Cuál es la diferencia entre Ca Caín y Abel? En que Abel fue fiel no solamente a la promesa de Dios, sino al reconocimiento de que la sangre del cordero simbolizaba su justificación, su salvación, su redención. Muchos de nosotros podremos conocer de Cristo. Entender su mensaje, saber que Él es nuestro redentor. Pero si nosotros no lo aceptamos en el sacrificio, así como lo hizo Abel, nosotros nunca alcanzaremos la salvación. Lo mencioné el otro día en, un, en un, una alocución que hice, que si tú estás en un barco, caíste al mar, no sabes nadar. O si sabes nadar en el medio del mar, te vas a ahogar porque el frío, las olas, te van a cansar. Entonces, alguien del barco te tira una una salvavidas, esas cosas redondas que tienen los barcos. Tú tienes el salvavida frente a ti. Si tú quieres, lo aceptas. Sin duda, te sometes a la condición de la, del salvavida, pero el salvavida te libera. Ese era el pedido de Dios para Caín y para Abel. La condición de Abel nos muestra claramente que en su corazón él reconoció a Jesucristo como el futuro redentor del mundo al traer lo que Dios le pedía. El propósito de Dios era mostrar al hombre hacia la eternidad quién sería el motivo de su vida aquí para tener una vida con sentido, con propósito y alcanzar la salvación. No por sus méritos personales, sino por su elección libre de tener a Cristo y que su sacrificio lo alcance para el perdón de sus pecados y la redención final de su vida. Caín desobedeció, tal como lo hizo Adán y Eva, pero Abel aceptó el, el pedido de Dios y creyó en las promesas de Dios. Que el Hijo de Dios, ese Cordero Pascual, ese Cordero en sacrificio que derramó su sangre Derramaría su sangre también en el futuro, pero no como un prototipo, sino como el verdadero Hijo de Dios que muere en la cruz del Calvario para salvarnos. Y hoy nosotros lo sabemos. Caín, a través de su visión de futuro, lo, no lo entendió, no le importó. Tal como a Esaú no le importó la primogenitura ni las bendiciones de su padre, hay hombres y mujeres hoy en día como Caín que no les interesa la salvación de Jesucristo para sus vidas. Y andan haciendo sacrificios humanos, figurativamente lo digo, en el contexto de que yo si quiero hago esto, si no quiero también, total, Dios es misericordioso, Él me va a escuchar. No, Dios quiere enseñarnos que el único camino hacia el Padre se llama Jesús, que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Caín no lo entendió, y si lo entendió, no quiso obedecer. Abel sí, él decidió entregar su corazón a ese Cordero Pascual y creer en ese Cordero Pascual como el Cristo que vendría en el futuro. Su sacrificio puede darle sentido a tu vida, porque en la sangre de Jesucristo, en la sangre del Cordero, nosotros somos limpiados de las consecuencias del pecado de la muerte eterna. Si nosotros creemos en el sacrificio de Jesús, nuestras vidas estarán escondidas en él, dice el apóstol Pablo, porque en él somos redimidos. La experiencia de Abel debería ser la experiencia nuestra también. Buscar en las enseñanzas de la palabra de Dios qué es lo que realmente me hace o qué privilegios me da el aceptar el sacrificio de Cristo para mi salvación. Mis queridos amigos, en esta tierra podemos tener todo lo que queremos. Podemos gozar de todos los privilegios que el mundo nos da. Pero si en nuestra vida no tenemos un propósito de vivir acogidos, eh, encapsulados con Cristo, unidos a Él en armonía y en, yo diría, en unión y comunión con Él, nosotros no podríamos alcanzar la salvación. Y el camino de la vida de hoy, de mañana, de pasado, debe conducirse hacia ese momento en el cual ese sacrificio de Cristo ya como Hijo de Dios en Jerusalén se convierta ahora en, en el sentido que le da a nuestra vida para el futuro y el futuro eterno que tiene para nosotros que hablaremos más adelante. Es importante seguir el camino de fe y convicción que aunque no lo había visto, Abel practicó, aceptó, hizo el sacrificio porque él vio en su corazón, en su mente, que su vida solo dependía del sacrificio del cordero que vendría en el futuro. Nosotros tenemos un privilegio de tener el cordero que ya vino, que el hijo de Dios ya estuvo con nosotros y que su sacrificio fue real, tal como lo anunció aquella mañana o aquella tarde Abel con su sacrificio del Cordero. Lastimosamente, los seres humanos somos dominados por nuestras emociones y en esta historia aparece también la experiencia de quien no tiene el dominio en su vida espiritual por elección, no tiene el dominio del poder de Dios en su vida. Y tenemos que mencionarlo. Porque Abel controló sus emociones, las sometió a Dios, creyó en su palabra y trajo un sacrificio aceptable delante de Dios. No porque él era pastor de ovejas, trajo un cordero, sino porque el cordero simbolizaba la muerte del futuro Salvador Jesucristo. Sus emociones lo condujeron a entender de que estar bajo las promesas de Dios eran mejor y eran más seguras. Caín no. Sus emociones lo llevaron a hacer lo que él quería. Lo llevaron a rebelarse contra la pedagogía de Dios, de hacerle entender de que era Cristo en el sacrificio que nos, nos alca hacía alcanzar la salvación. Que no eran los méritos humanos, que no eran sus propios frutos de él como agricultor, sino el sacrificio expiatorio del cordero con la sangre Cristo Jesús simbolizado allá en el Edén. Él decidió no creer en eso, decidió poner sus emociones simplemente a su orgullo personal, puso su egoísmo dentro de su contexto de adoración y terminó siendo rechazado. Pero aquel que no tiene en su corazón las promesas de Dios y no las vive, termina haciendo lo que hizo Caín con su hermano. Más de uno de nosotros habrá experimentado que las personas que terminan alejándose de Dios utilizan sus emociones para destruir a los demás y para destruirse a sí mismos también. La envidia, el, el egoísmo, la concupiscencia se llena en el corazón y la persona deja de pensar y se convierte en el dominado por el poder del mal. Tanto así que decidió ir y matar a su hermano porque el sacrificio de él había sido acepto delante de Dios. Abel no era mejor que Caín. Abel no podía compararse con Caín. Abel no tenía mayor información que Caín. Abel solamente había hecho algo que todos nosotros debemos hacer. Eligió, el, el, eligió conducirse bajo el pedido de Dios. Porque el pedido de Dios tenía un propósito en el presente, en el futuro y en la eternidad. La muerte del Hijo de Dios para redimirnos del pecado. Hay personas que no les interesa el futuro. Hay personas que no les gusta saber que un sometimiento voluntario te da libertad para vivir una vida con propósito. Porque siendo una persona espiritualmente constituida por Dios... Y a semejanza de Él, nos hemos alejado de ese propósito y no queremos como Caín. Y dejamos riendas sueltas a nuestras emociones y cometemos el error de, de acusar, de, de eh, apuntar, de poner en tela de juicio a las personas que creen en un Cristo resucitado y que viene pronto a llevar a sus hijos a la eternidad. Tal vez... Nunca habías pensado esto, pero la mayoría de tu éxito o de tu fracaso está en tu elección de depender de las promesas eternas de Dios, de las promesas que darán sentido a tu vida cuando estés vivo y cuando vuelvas a vivir resucitado por Cristo, le den sentido a tu vida por la eternidad. Muchos no lo quieren comprender Muchos simplemente no lo entienden, pero tampoco hacen el esfuerzo de entender por qué el sacrificio de Abel fue acepto y el de Caín no. Hoy tienes la oportunidad de aprender, no solamente entender de que Dios tiene un proyecto para tu vida, desde antes que tú, antes de que tú existieras. Él tiene un proyecto eterno de salvación para nosotros. Hoy tienes el privilegio de poder elegir libremente si aceptar ese sacrificio o simplemente vivir la vida sin ningún interés respecto a tu vida futura en la patria celestial. Hoy tienes la oportunidad de conocer en el ejemplo de Abel, a pesar de su fidelidad fue muerto por su hermano. Aún así, la Biblia dice que el testimonio de Abel habla, su sangre demuestra que él fue un hombre fiel a las promesas de Dios, porque creía en el Salvador que vendría a morir y derramar su sangre por él, para el perdón de sus pecados, que le daría la salvación y la redención eterna. No permitas que tus emociones de frustración, porque ves a los otros espiritualmente que se conducen con bienestar y bendiciones que te lleven a, a producir envidia, egoísmo en tu corazón. No seas como Caín, que busca el mal de los otros para poder tener razón de que nada te va a ir bien porque tú quieres ser un ser espiritual, un ser cristiano. Hay muchísima gente haciendo profecías contra aquellos que somos cristianos diciendo, te va a ir mal, te va a ir mal, te va a ir mal. Y cuando nos va mal, se ríen y se sienten satisfechos de que nosotros fracasemos. Pero se olvidan que quien sostiene nuestras vidas no son nuestros actos, no son nuestras convicciones, sino que nuestras convicciones nos llevan a depender plenamente de Dios. Y tú dirás, entonces, si, si dependes de Dios, ¿por qué entonces fracasas? Porque muchas cosas que nosotros queremos... Las impulsamos y muchas veces no consultamos permanentemente con Dios, no somos dependientes de Él. Elegimos, Señor, ayúdame, pero después hacemos lo que queremos. Y Dios en su misericordia nos permite detener aquellas cosas que nos hacen mal porque Él sabe que es para nuestro bien. Si vas a hacer algo, dilo como Moisés. Señor, yo no quiero comenzar esta caminata, caminata hacia Canaán, si tú no vas con nosotros. Y Dios le dio la nube en el día para hacer sombra en el sol del desierto y el fuego en la noche para dar calor al pueblo como acto de su presencia de que él cumple su promesa Cristo puede darle sentido a tu vida si tú eliges como Abel y tú me dirás y si alguien toma represalia y me quita la vida vamos a hablar más de eso adelante pero hoy tú Tienes la oportunidad de hacer que Cristo, en su sacrificio del Cordero, manifestado en Abel, te conduzca desde tu corazón, desde tus sentimientos, desde tu raciocinio, desde tu, tu corazón eh, convencido de que es Dios quien guía tu vida para darle sentido a todo aquello que tú quieres tener mientras esperas su venida. Yo soy un comunicador de las cosas espirituales también. Y quiero esta noche decirte que si tú tomas la decisión de conducirte bajo los caminos de Dios, como lo hizo Abel, vendrán muchos sufrimientos, pero las promesas de Dios no son solamente para esta tierra, sino para la eternidad. Vamos a hablar de la resurrección de los hijos de Dios más adelante y entenderás que vivir una vida con propósito teniendo a Cristo presente en mi corazón es la clave es la clave para vivir una vida con sentido mi querido amigo y amiga que nos escuchas cada noche, yo espero que esta conferencia te ayude a tomar un camino diferente en todo lo que tú hagas negocios, en la casa, en la familia, en la educación de los hijos en el trabajo que Cristo se convierta en la razón de tu ser, y que tu vida tenga un propósito y que tú te sientas lleno de bienestar de saber que vives bajo la protección y la orientación de este Señor llamado Cristo, que no es simplemente un profeta, como dicen algunos, sino que es el Hijo de Dios manifestado en carne para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Espero que este tema te ayude. Mañana completaremos algunos temas más referentes a Cristo y su sacrificio por nosotros. No te lo pierdas. Síguenos en Facebook Live todos los días a las 7 de la noche y también en Boris Darmon Canal en YouTube. Puedes buscarnos como Boris Darmon Canal. y ahí estará esta presentación y todas las que estamos haciendo todos los días a las 7 de la noche. Deseo que Dios te bendiga. Yo sé que tú has tomado una decisión hoy y si lo has hecho, te felicito. Sigamos adelante. Déjame tu comentario si te parece bien. Vamos a hacer una oración. Amado Padre que estás en los cielos, no tenemos nada que darte más que un corazón lleno de dudas y dolor y tristezas, pero aquí estamos, comprendiendo a través de Abel que la fidelidad, si bien es cierto trae problemas, porque el mundo no quiere seguir los caminos de Cristo, también sabemos que aún el sacrificio de Cristo nos alcanza hasta nuestra muerte, si, si vivimos creyendo en él. Esta muerte en Cristo nos ayudará a resucitar para vida eterna, según tus promesas. Por eso, Señor, esta noche te entregamos nuestro corazón y te decimos, ven y toma nuestra decisión de seguirte y obedecer y ser fiel a tus promesas. Todo lo que tú nos pidas será de bendición, y eso es lo que queremos hacer. Bendice a mis amigos que están tomando decisiones esta noche, ayúdalas a vivir una vida con propósito. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Una vez más amigos, gracias por escucharnos esta noche, estamos aquí como siempre, hablándote al corazón, desde mi corazón, desde la convicción de que vivir con Jesús tiene la vida sentido. Una vez más, soy Boris Darmon, puedes seguirnos en Facebook Live y también Boris Darmon Canal en YouTube. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Chao, chao.